En la mañana de este jueves, miembros de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, directores de planteles escolares, alumnos y sus respectivos padres realizaron un piquete en esta ciudad exigiendo a las autoridades del Ministerio de Educación el acondicionamiento de diferentes escuelas. Los padres, las madres, los estudiantes que viven en condiciones infrahumanas día a día recibiendo docencia, hoy hay una pequeña muestra también junto a nosotros para expresarle al señor ministro vía dirección regional que nosotros queremos que se resuelva, que no queremos el bla bla bla de siempre, que con hechos y soluciones a las problemáticas educativas. Juan Esteves Abreu, dirigente del ADP de la Comunidad del Cercado en Los Bracitos, describe la situación de las escuelas, las cuales, de acuerdo con sus declaraciones representan ...presentan un peligro para los estudiantes. Está el caso de la escuela Eusebio Mansueto de la Comunidad de Cuevas... ...con cinco años y una problemática verdaderamente increíble... ...eso pasmático, ahí las varillas están fuera, eh, no hay baños... ...está el caso también de la construcción de la escuela de Sal Cruz Geraldino... ...de la Comunidad de Cuevas Arriba, la ampliación de lo que es... ...el Liceo Secundario del Cercado, o sea, es una zona que tiene bastantes problemas que ya hace años que son promesas hechas y no se han cumplido. Versión que es corroborada por una de las madres de los alumnos, quien advierte, están dispuestos a salir a las calles hasta tanto no se le dé solución a la problemática. Y nosotros estamos, los que estamos, los padres de familia, aterrados, porque cuando viene a ver lo que llega es una mala noticia a nuestra casa, porque lo... Eh, en esa escuela que está en construcción, lo que... Hay mucha varilla, mucha flecha, hay mucho de todo. Los padres de familia tenemos que sacar momentos para ir a salir, a recoger pote para entrarle a la varilla. Porque cuando viene a ver un niño de eso, lo que nos llega a nosotros es una mala noticia. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.